Bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy vamos a aprender algo muy sencillo y muy breve. Vamos a modificar el aspecto de YouTube del tema claro, lo pasaremos a tema oscuro. Así es que prepárate y quédate en este vídeo porque comenzamos. Vamos a abrir primeramente YouTube, abrimos la aplicación de YouTube, como verán ya nos cargó los resultados de YouTube, nos vamos a la imagen o el icono que tenemos en nuestra cuenta, nos vamos a configuración, luego nos vamos a general y luego activamos esta pequeña pestañita que dice tema oscuro, la activamos y listo, automáticamente ha cambiado a un tema oscuro a color negro para así ahorrar mayor batería y para descansar la vista si lo utilizamos por la noche Pues esto sería todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Es algo muy breve pero sencillo, muy fácil. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides regalarme un like, compartir y suscribirse. Hasta luego, saludos y cuídate.